Así verdad siempre ¿por qué <risa> otro coreano En coreano coreano también no es mucho normal es, es el último día sí, no, en China <risa> hola Muniz cómo está el día de hoy bienvenidos a un nuevo video ¡Me están poniendo nerviosa! Como pueden ver por el título del video, hoy traigo a unas invitadas muy, muy especiales. ¿Se acuerdan del video de la vida de mis amigas que vivieron en San Salvador? Hoy las invitamos otra vez para reaccionar a unos youtubers latinos y antes de empezar con este video no olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho también la campanita de notificaciones tenemos una membresía en este canal que se pueden unirse si quieren si no no y tenemos un canal de vlogs que se llama Jimun Vlogs y los veo ahí también así que hay que empezar con el video ahora Hola, mi nombre Inés, soy Luis Salvador Hola, me llamo Hish y yo también soy de Salvador Hoy las invitamos para ver a unos youtubers latinos ¿Ustedes ven mucho youtube? Pues sí ¿Sí? sí. Este, ¿Ven youtubers latinos? No, no. mucho. Entonces, como ¿qué tipos de videos ven? Pues yo veo youtubers como para investment. Oh. Es más como intelectual, entonces. Oh. Yo, igual tipo TED Talks. O sea, ¿no lo ven para entretenimiento? Uh -huh. sí. Es para más educación. Sí. Necesito hacer eso. <risa> <risa> ok. Entonces, ¿conocen algunos Latin, youtubers latinos? Solo ¿Cómo? conozco unos <risa> Pero uno salvadoreño, se llama ¿Qué? Little Viejo, creo que se llama. Little Viejo, sí. ¿Han escuchado a una YouTuber que se llama Yuya? I've heard about it. ¿Sí? Pero nunca lo he visto. ¿sí? Yuya. Yuya. Yuya. Yuya. O Yuya? Yuya. No. No sé, se me hace bien familiar, no sé por qué. No. Bueno, es una YouTuber mexicana. Es de las como OG YouTubers. Que Sí. <risa> no, yo ¿Lo desde no, no, no, no, de secundaria o ah, El, pues, ah, ya okay. la conocía ¿Cuántas personas, cuántos suscriptores piensas que tiene Yuya? Ok, si es súper grande, like, 8 Ay, millones 8 billion? 24 24 millones ¿Qué? qué O sea, ¿qué hace entonces? No sé, Ok, interesa. entonces vamos a ver uh -huh. Les voy a enseñar un video de hace 7 años Ok oh. No, yo antes de grabar, ni mucho menos. ¿Esa es su voz? ¿Esa es su voz o le está haciendo? Parece que tiene como elio o algo, ¿no? Muy bien. En verdad, yo estoy súper, súper contenta de estar hoy. Y coquetos. Rápido y coquetos. Rápido y coquetos. Y son súper fáciles y rápidos. Rápido y coquetos. Rápido y coquetos. Ok, ¿qué piensan de este primer video de Yuya? Super lleno de energía. Y ya. Como bien rápido, rápido, como les voy a enseñar. Se me hizo chistoso que me preguntaran si es su voz real. Uh -huh. Porque su video más vista tiene 52 millones de vistas. 52 sí, millones. Y el título es Conoce mi voz real. Wow. <risa> no, entonces no habla así. ¿Es no es su voz. ¿Quién sabe? Vamos a conocer su voz real. creo que sí es voz su... <risa> o lo hace súper sí, bien. Esta parte de tus... Hashtag, #10 millones. De... Wow, pero cambió un montón. O sea, cambió o sea, al y todo como Bueno, esto es El primero que vimos fue hace 7 años, hace 5 años. Este cinco años. Ah, pero en 2 años cambió. Yo que fracemos y así, pero siento Ana. que she's like taking all my energy. ¿Sí? <risa> <risa> y habla súper rápido. The... Espérame. ¿Qué? Tenían que se ¿Qué? seguirlo. Capaz, capaz ella hizo la voz grave. Ajá, y eso es como su Sí, sí. Dios, yo ya al principio era, ¿por qué creen que, no ah, ah, que Edito sí, sí. okay. la voz? <ríe> ah, oh, oh, sí, sí. No? No, me gusta o sea, como co la manera que edita sus videos, es como sí. más profesional ahora. Ah unas cuatro horitas últimamente me he estado de ya no habla mi piel, creo es que, que, que no ha visto que pero da igual ¿quién ah, puede? Solo, ah, solo... que eh. temprano últimamente Por cierto, traigo mm. una... Es que me ha visto que Sí, Sí, visto oh, Sí, me ha visto que me ha visto que o sea, creo que la atmósfera, o como, como hablan, es mucho más diferente a los youtubers como americanos. Tiene más personalidad. Sí. Es como bien, pa, pa. ¿Pero la verías? Honestamente. Como, como ella, medio tipo, te can... siento que me cansa verlo un poco. Ajá, un porque poco. siento que... Se, se, mucha energía. Ajá. Absorbiendo mi energía para... Para, para tenerse más. Parece muy cómoda en su cuerpo. Siento Ajá. que dice como, ah, bueno, yo me tomé estas fotos, yo me tomé estas fotos, me sentía linda, mi piel estaba radiante. Entonces siento que la gente, tipo, ve esa energía y quiere ver sus videos. Ay, y siento que no está pretendiendo ser otra persona. Mm -hmm. Ok, ahora tenemos a un hombre. Se llama Luisito, Comunic Luisito Comunica. Luisito Comunica. Luisito. Luisito. ¿Nunca habéis escuchado? No. Ok. Hay es que decir de... que sí. Sí, obvio. <risa> Luisito Comunica, obvio. ¿Cuántas personas creen que tiene él? El... 20 millones. 35. Ah, más que Yuya. De, mi de lo menos. ¿Eso es de...? Hace años. llegado la No me lo esperaba. No me lo esperaba. Creí que iba a ser como, como, algo, como un cantante. Como un cantante. ¿Por qué? Como música. No sé, como comunica. Dije, como bueno, sí, como capaz canta y comunica. Como música, no sé. Como algo, algo así. Pero... No, es más como comediante sí. en este video. Él también hace muchos videos de viaje. Uh -huh. Uh -huh. Y esto es uno de sus videos Vean las vistas. Oh, oh. la es Uy, uh, me dio cosita ahorita. Pues nada, madre, ¿eh? No me das cosas, ¿eh? Pero es súper buena onda. Súper, súper abierto tratando las uh -huh. cosas. Mm. En China y espera, parece y que el lindo, ser, me estilo. atrevo a decir que todas las aventuras este sea una de las más así, más... habla Siempre porque <risa> o así sea, su voz o sea, siento que es, es extremo. Tipo, yo ya hablaba súper rápido, este habla más como esta es una aventura <risa> en China. Es <risa> súper lento. ¿verdad? China es un país que <risa> China es un, un país que... <risa> Tiene fama de tener la comida callejera más extraña del mundo. Se dice que comen... Oigan, ¿Qué ¿pasa? Este momento... Nunca me había dado cuenta de lo lento que habla. Sí, hasta que antes me dijeron esto. Sí. En China... Ay, dice que En la <risa> calle de Wangfujing, donde está uno de los mercados de comida callejera... Más emblemáticos de todo el país Siento que las cosas más raras Que se dicen, que se comen en China Parece reportero Exacto. De Estoy emocionado Y uno de clase premier oh, Hoy Se ve súper hermoso oh. y delicioso Listos, preparados para ir Pausa, a... ¿por qué se está riendo? ¿Por qué es chistoso? No, siento es que sigue hablando muy como reportero Como Es el último día, día en China, China. Okay, ¿Verían sus videos? Uh, um, no creo <risa> Siento que o nos o vería tipo un poquito acelerados oh, A <risa> ya la, la, la hago más lenta porque <risa> la hago más rápido no. sí, sí. ¿Por qué piensa que él tiene tantas personas también? Creo que porque tiene como... Es de viaja y les está enseñando a sus viewers como algo que, que no, ellos no en México ver, uh -huh. Uh -huh. o sea porque es de viaje y pues sí. diferente sí es cierto, también vino a Corea ahora ya vimos a dos latinos famosos ahora vamos a ver a unos coreanos como yo uh -huh. pero que son hablan en español como yo, igual ah, okay. quiero ver qué piensan han visto youtubers como el tipo yo, mi canal otros canales. Yo en español. Pues coreanas latinas. Ajá. No, no, Creo que no. Okay. Se llama El Coreano. El Coreano, ok. ¿Qué okay. crees que hace en, en su canal? ¿Qué tipo de videos? Siento que va a ser como un, un chiste. ¿Como comediante? Como comediante. ¿Sí? ¿Cuántas personas creen que tiene? Como un millón. Un millón y cuarenta y dos. Wow, sí, wow. Un millón, sí. Es como coreano que se escribió en Latinoamérica o coreano que solo aprendió español no sé pues ahorita no cómo se llama el video decidí regresar con esta familia indígena Ok. suscribir dejar comentario y dar si se dice para cagar no no quemamos sí hola a todos cómo están cómo están bienvenidos una vez más a mi canal del coreano soy el coreano de Corea y el día de hoy estoy con mi primera impresión es, es coreano que aprendió español. O sea que nunca vivió. En Eso es en lo que América. siento yo ahorita, porque tiene un acentito como mm. super coreano. No, si ¿Qué piensan sí. sobre soy el coreano de Corea? Soy coreano de Corea. <risa> ah no. <risa> pero, hay mucha gente. pero la esposa o la coreana siento de que su el, el español es mucho hermano, mejor. Sí. Tal vez aprendió a través de así, pero no sé. Como el título de decidir regresar con esta familia indígena Me suena muy como... vivió ahí antes? No, como... Como miren cómo viven los indígenas que, Como esto es México O no sé, algo así... Mm. Me da una impresión así mm. Vengan a comer ¡Qué rico? Yo, yo, ay, ¡Qué tierna! ¡Qué tierna! No, entonces ya le dije que íbamos a ir en Pero para ser un coreano que aprendió español Hablo bien bueno, Pero bueno, aún no sabemos ¿sí? O sea, bueno... <risa> Entonces, ok, yo en, bueno en, capaz en, en México. ¿Qué piensan sobre este video? O sea, Consigo. me da miedo de que, que sea un poco como rude. Lo está haciendo para enseñar No sí. para como Porque en serio quiere re regresar ah, Y claro. como comunicar sí. otra vez Con la familia indígena sí. Es más como Le quiere enseñar a sus viewers De que mira, soy coreano Pero soy diferente Entonces sí. voy a hacer esto Para que ustedes vean es Mira como... qué chistoso No chistoso Pero mira qué chivo pero... o sea. Me da la impresión Que es como esos youtubers Que como Ay bueno, le voy a comprar comida A los homeless Y sí. come, come, come, come, come, come Come, come, Y tipo grabando el video pero, O sea, tal vez Esa no, no es la intención Pero así medio lo siento pero mm -hmm. me da miedo oh, de hacer algo así sí. Mm, sí, sí. Entonces hay que ver un video normal X de cuando están los... comiendo Ah, un el ¿Ese es el es sí. pero Sí, el quite Ah, mira, luego se va a bachillar. Ah, Siendo que vive en su propio mundo. Sí. O sea, aquí está un poquito más amigable, siento yo más tranquilo. O, o capaz solo está muy curioso, tipo, ajá, esto, y lo está tratando de hacer gracioso, pero tal vez no es mucho mi humor. El nombre creo que es bien powerful porque dice el coreano, entonces... ¿Crees que es buena idea que su nombre sea el coreano? Se está identificándose con su nacionalidad uh -huh. y siento que es muy... O sea, él puede ser, puede ser algo más que solo el coreano, pero... Es diferente. Es, sí, sí es, diferente. es diferente. Pues hay muchos youtubers ahora que tienen nombres como, por ejemplo, coreanas latinos, uh -huh. el coreano, uh -huh. opas, sí. coreanos, cosas así. Uh -huh. Pero creo que porque es, él es uh -huh. el coreano. coreano. Siento que esos días los latinos están súper curiosos de cómo nosotros, o sea, los asiáticos, se sienten en la cultura, entonces capaz es como el coreano les llama la atención okay. encima habla español otra vez no sé si se crió en Corea y aprendió español creo que sí pero, pero si sí lo, okay. lo, lo habla bien pero ahorita vive en México ah, okay. mm. pero lo habla bien, o sea, yo no puedo ni hablar coreano bien entonces <risa> <risa> <risa> tipo... este coreano <risa> se llama Coreano Vlogs Coreano Vlogs otro coreano el coreano, Coreano blogs uh -huh. Y él es amigo con Luisito. Así Ay, que no, les voy a enseñar no. un video que tiene con Luisito. Habla como reportero. Este primero. Más lento. primero Estamos en China. De las calles de todos tipos, y no, estoy... no me caen bien. Sí, sí. ¿Sí? ¿Por sí qué? Porque es no sé. tres segundos. No sé, que es más real. Es más como... Sí. Pues, se está divirtiendo haciendo el video. Pero más amigable. Sí. Uh -huh. Ok. Hasta se siente más... Más cómodo, cómodo con la cámara. Oh, mira. El otro se, se ve como forzado. Ajá, un poquito forzado. Estoy acompañado de Luisito. Eh, sí. ¡Aplausos! Sí. ¡Aplausos, señora! Eh, creo que sí, ya. La mayoría de ustedes, tal te de la panza, está bien. Yo mira, tiene una camisa como es smiley feliz. ¿Cómo no amarlo? Ay, ya le gustaba. Es totalmente una reacción diferente a los otros. Igual, igual este se siente más latino. Mm. Así lo siento yo, es más como es más fluido, más como by flow, ¿no? Oh, no sí, bueno. Siento que él es más relajado, es Sí, más, sí, chill. más tranquilo. Oh, no, no, no. Y, y no, no es aconsejable, no sabría recordar. Pues siento que su fashion es bien coreano. Sí. Coreano o sea, el coreano vlogs su fallo es bien la chucha pero habla mejor español sí. eso sí siento que el coreano es más como ellos y yo y yo estoy metiéndome ahí a su mundo pero el coreano es más como el coreano vlogs es más como ya estoy aquí y estoy viendo cómo hago y bueno les gustó coreano vlogs eh, sí. me cae sí. lo verían otra vez yo creo que sí Sí. No hay. Este, de los cuatro les gustaron más. Y Coreano, coreano-glos. Y bueno, vimos algunos videos, algunos youtubers latinos muy famosos y reaccionaron a ellos. Y vamos a acabar este video aquí. Espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho. No olviden a suscribirse a este canal. Y los veo muy pronto en el siguiente video. Adiós. Adiós.